Le habla Virginia Rafaela Bruno Vargas, secretaria ejecutiva, locutora, abogada y psicóloga. Mi primo, Augusto Vargas, fue asesinado vilmente por Pepo, Chululún y Joan. Y no tiene nueve, nueve meses, reenvío, reenvío, Reyes, eh, Amado José Rosa... Yo soy abogada y yo sé lo que están haciendo, táctica dilatoria. Giselle Batista, no aparece quien la mató. Vladimir, le quieren contar a uno un cuento de Pepito. Mi marido, que es general, hizo la investigación y dijo que a Vladimir Valder lo había matado Juan Francisco de la Cruz, Rambo y veterano. Y quieren contarle un cuento de Pepito a uno. Yo estoy peleando por igual Ortiz, el taxista, y además por el materno además por la circunvalación y porque Miledis Núñez no hable tanta mentira, que tiene la familia millonaria, compró una finca de 3.000 tareas y ganan 5 millones en la familia de ella, que estamos hartos de Miledis, de Juan José, de Manuel. Y este pueblo hay una mechonada a las cuatro, coordinado por el Falpo, el Felabel y la Marcha Verde. Y vamos a prender a Macorís y vamos a parar a Macorís. Vamos a parar a Macorís por siete días. Yo no le tengo miedo a cárcel. En mi caso hay tres oficiales y mi marido es militar. Vamos a prender a Macorís de arriba a abajo. Pueblo, levántate, reclama la sangre de tu muerto. Yo estoy en la calle, fui yo que encendí esta goma. yo la que me y a las cinco hay una mechonada.